Bueno, bien, nos vamos a ir directamente a Buenos Aires, porque ahí, ahí está nuestro compañero Eduardo Pierce, con toda la información desde Buenos Aires. Eduardo, ¿cómo te va? Carlos, te saluda. Hola Carlos, buen día, buena mañana para todos allí en Tucumán. Aquí les cuento, en Buenos Aires tenemos 25 grados ya de temperatura, hoy la máxima se va a ubicar en 30, y comenzamos una ma mañana y una semana bastante movida, Carlos. Sí. En principio porque continúa en el Congreso de la Nación, es la noticia de la semana, el juicio político o el intento de juicio político, recordamos que está en pleno debate, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo con el tema judicial, esta semana tiene que declarar el líder de la banda de de los copitos que recordamos está preso y procesado por el intento de, de magnicidio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner esto también va a ser esta semana semana movida en materia política por un lado la, la interna en el frente de todos Carlos porque hay una interna fuerte entre Alberto y Cristina lo dejó trascender en las últimas horas el propio Máximo Kirchner negó que Cristina le haya gritado a Alberto Fernández todo esto empieza porque Lula da Silva convocó a una reunión de derechos humanos humanos y no fueron invitados del lado de Cristina Kirchner, Guado de Pedro, que es el ministro del interior, habló de traición, habló de falta de códigos. Bueno, comenzaron ahí los cristinistas y los albertistas con una interna que no para en un año electoral y cuando empiezan a decidirse las, eh, las candidaturas. Pero no solamente pasan al frente de todos, Carlos, porque esta semana también es fuerte la interna en Juntos por el Cambio. Primero, no logran eh, unidad. En el interior del país van todos con candidatos propios de la coalición es decir, no nos olvidemos que juntos por el cambio es el pro, es el radicalismo, es la coalición cívica cada uno tiene sus candidatos, no logran unidad y en la provincia de Buenos Aires hoy es un día importante porque se reúne mi ley con Patricia Bullrich. Sí. El intento, Carlitos, es que Miley finalmente llegue a algún acuerdo conjuntos. Algo que por ahora está muy lejos. Recordamos las declaraciones de la semana pasada de Miley. Dijo, con fracasados no hago ningún tipo de acuerdo. Bueno, el tema es que le dan bien las encuestas a Miley, por eso lo buscan al líder de los libertarios. Ese es otro tema importante. Los piqueteros, otra vez esta semana en la calle, no cualquier piquetero, son los del Polo Obrero que están reclamando que se reinstalen nuevamente 160.000 planes que quedaron fuera de órbita por posibles eh, eh, ilegalidades, por posibles incongruencias a la hora de otorgar el plan social a la gente del polo obrero. Y el otro dato importante es que va terminando la semana, va terminando el mes, en realidad, en, esta, en este comienzo de semana, y ya se habla de que no se va a lograr ese 3% de inflación que había anunciado Massa. ¿Por qué, Carlos? Porque recordamos que a partir del miércoles aumenta otra vez la luz, el gas... Eh, aumenta la nafta, aumenta el videocable, aumenta la internet. Bueno, con estos aumentos en el comienzo del mes de febrero, muy difícil que la inflación llegue al número que ha comprometido el gobierno. Así que semana movidísima. Bueno, tenemos atentos. Con respecto a Miley, me parece que ahí Bullrich estaba como queriendo negociar un pacto con con Miley, ¿no? Alejándolo de, de, de, de la reta y que se suma a ella. Exactamente, mm. esa era la idea de Patricia, y, y se lleva bien con ley, sí. pero ley lo que dice, si hago un acuerdo lo hago exclusivamente con vos, no quiero ah. saber nada, conjuntos. Claro. De hecho, eh, eh, está esa palabra o esa frase que utilizó la semana pasada, que son fracasados. Es decir, si hay algún pacto, depende de lo que le ofrezca, podría llegar a ser eh, Bullrich-Milley. Muy difícil mm. que ley se reúna conjuntos, o que el acuerdo sea en general conjuntos, que lo integra Coalición Cívica eh, Unión Cívica Radical y el PRO. Es más fácil o, o es más certero si lo llega a ser, por ahora hablan de la vinculación, que sea con el PRO, pero no conjuntos. Claro, claro. Bueno, qué tema, eh. Qué tema porque lo dejan afuera a Rodríguez de Larreta también, ¿no? y, a, eh, y a Macri. A y a Macri también, exactamente, claro. sí, sí, sí. Bueno, estaremos atentos, querido Edu, como siempre, muy atento. Te mandamos un abrazo. Carlos, abrazo para todos. Gracias.